Veamos cómo se emplearía el sistema de coordenadas con todos los tipos de coordenadas que hemos visto, absolutas, relativas, polares y polares relativas, en el software LibreCAD. Eh, volvemos a hacer la aclaración que para el uso de este sistema, esta lógica de coordenadas, eh, no hay distinción entre softwares. Tanto LibreCAD como AutoCAD y cualquier otro software que pertenezca a la misma categoría trabaja con la misma lógica. Es decir, todo esto que estamos eh, conociendo sobre el sistema de coordenadas es válido tanto en el entorno de LibreCAD como en el entorno de AutoCAD. Estas mismas formas de ingresar eh, posiciones para puntos específicos eh, son iguales en todos este tipo de eh, softwares. Eh, por ejemplo, vamos a elegir la herramienta línea de dos puntos. Tenemos indicado el origen de nuestro sistema cartesiano de ejes X e Y. Y acá, fíjense, siempre el software, en cualquiera de los que estemos trabajando, en este caso en LibreCAD, nos está indicando que eh, tenemos, está esperando que le indiquemos el primer punto para nuestra línea de dos puntos. Si le decimos 10, 10, fíjense en lo que ha sucedido. Para nuestro primer punto de nuestra línea de dos puntos, se ha ubicado 10 unidades, que ya habíamos mencionado, la grilla está eh, con esta partición de 10 píxeles eh, en, en, en el sistema de, de referencia en pantalla, ya considerado 10 unidades en X y 10 unidades en Y. Vamos a especificar... El próximo punto, si yo quisiera ubicarlo acá, en donde lo estoy viendo en pantalla, tendría que considerar en el sistema de coordenadas absolutas 20 y 20. Entonces vamos a ingresar 20,20. 20. De esta manera se ha posicionado la línea con los dos puntos, inicial y final. ¿sí? Vamos a eliminar, seleccionando y borrando, Igual, LibreCAD nos indica el último punto que fue seleccionado y vamos a considerar el ingreso de eh, datos en relación con el sistema de coordenadas relativas. Sí, Vamos a considerar que con el sistema de, eh, relativo de coordenadas teníamos que indicar con arroba, lo vamos a ingresar en, el, en la línea de comandos, le decimos de esta manera al software que queremos que considere como origen el último punto definido en el espacio bidimensional de este sistema de ejes. Si le decimos 10,10 10, nos está ubicando desde el último punto 10 en X y 10 en Y y de esa manera se ha posicionado eh, el nuevo punto tomando una coordenada relativa considerando este nuevo origen, no el origen eh, absoluto de, del sistema de eje, sino el nuevo punto definido anteriormente. Vamos a ingresar ahora el sistema de, eh, con el sistema de eh, coordenadas polares. Habíamos dicho que el sistema de coordenadas polares, y esto también es válido tanto en LibreCAD como en AutoCAD y en otros software CAD, eh, nos pide que definamos una distancia al origen y un ángulo. En este caso vamos a incorporar una línea de 20 unidades, ángulo 30. Ha, en realidad no es una línea porque no habíamos eh, definido digamos, la la, todo el vector, sino el primer punto, pero lo hemos indicado y el sistema lo ha tomado con exactitud, a 30 grados. ¿sí? Volvemos a elegir dos puntos y en este caso vamos a hacer uso del sistema de eh, coordenadas relativas polares en las que vamos a indicar con arroba para eh, decirle al software que vamos a tomar como origen el último punto definido una longitud 20 unidades y en este caso ángulo 45. Desde el último punto que hemos tenido definido se ha medido este